Los hidróxidos son combinaciones del grupo OH que va a actuar como un conjunto con número de oxidación negativo que se combinan con un metal. ¿Vale? Pues por ejemplo vamos a coger eh, por ejemplo el hierro actuando con número de oxidación eh, más 2. Bien, lo que hay que hacer es intercambiar entre el grupo y el metal sus números de oxidación para formar la fórmula y después simplificar si fuera necesario. Así que este compuesto quedaría como FeOH y el grupo OH entre paréntesis, 2, que es el número de oxidación del hierro. Según la nomenclatura de stock, también se les llama hidróxidos y lo que hay que hacer es indicar entre paréntesis el número de oxidación del hierro. Pues como está actuando con más 2, pues más 2 entre paréntesis. Y según la sistemática hay que indicar cuántos grupos hidróxidos aparecen y cuántos hierros aparecen. ¿Vale? En este caso, como hay dos grupos hidróxidos, pues pondríamos dihidróxido de hierro. Omitimos el mono, que no es necesario ponerlo, pero el hierro sí si lo que el dihidróxido se si lo tenemos que poner porque hay dos, de, eh, dos grupos hidróxidos.